¡Adiós! las por mí Ni nunca me has dejado Cuando necesité de tu cariño Siempre venías y a mí me acariciabas El Calvario, por ti y por mí. Alábale, porque Él ha resucitado. Alábale, porque pronto Él volverá. Ya, ya. El fuego del Espíritu, es el fuego del Espíritu, es el fuego del Espíritu de Dios. Es el fuego gloria aleluya Puedo solo, me da miedo la vida, me da miedo de los tiempos. Si tú estás conmigo, Señor, si estoy tranquilo. Y aunque el viento se levante, sé que tú estás de mi parte y me siento como hijo